La música de sobremesa es la que pones cuando vas a, a comer, ¿no? Como su nombre se dice, bueno, como su nombre lo, lo explica. Entonces como la música de sobremesa es algo para digerir todo lo que te estás chingando, se supone que es como, pues escuchar alguna melodía que te permita favorecer la digestión de tus sagrados alimentos. Así, así como también pues la música de sobremesa, la, mi música de sobremesa podría ser aquella música que te ayuda a digerir pues, el pedo de la vida, ¿no? Todo lo que te pasa en el día a día, ¿no? Por muy mínimo o significativo que sea eso, siempre pues va a haber una melodía que lo acompañe y te ayude a, a, a digerir el pedo y te diga, pues tranquilo, realmente no está pasando, no es, no es tan importante o no es tan relevante, no es tan malo, o sea, va a pasar, ¿no? También, entonces, se supone que la metáfora un tanto abstracta podría ser descrita de esa manera. Entonces, eh, música de sobremesa es la, eh, la digestión de, de, de, del, del pedo de la vida, de, de cómo la vivas, de, de recordarte que es una cábula, o sea, que es... Pues, es un chiste también, bien o mal contado, o sea, al final del día es tu chiste y tú sabes cómo lo cuentas y qué tanto te ríes, ¿no?